Dentro de Edu 2.0, lo que vamos a hacer es ir a las clases, aquí voy a tocar el curso y ya estoy dentro del curso. Ahora pues voy aquí a la izquierda y voy a lecciones. Aquí en lecciones voy al módulo 3. y aquí puedo ver las instrucciones que abajo hay unos vídeos que debo ver hay un formulario que debe que debo completar y también hay un foro en que debo participar así que si bajo puedo ver aquí las diferentes herramientas este recurso que hay para mí incluyendo el formulario que se va a trabajar aquí así que aquí es donde oprimo para ver el formulario y aquí es donde oprimo para entregar el formulario también hay que estar pendiente de que hay unos foros hay un foro que se encuentra aquí que es donde voy a hacer mi participación